Tras las elecciones primarias desarrolladas el pasado 11 de agosto se pareciera configurarse un nuevo mapa político en el país de cara a las elecciones generales del 27 de octubre y al próximo eh, periodo presidencial que comienza o continuará, según el resultado de las Generales, el, eh, a partir del 10 de diciembre. Eh, se acercó a Canal Abierto, ha tenido la amabilidad de venir Alejandro Grimson, él es eh, antropólogo, y bueno queríamos este, conversar un poco a vos acerca, con vos acerca de esta coyuntura. En principio pareciera, y me remito a una nota que escribiste vos en anfibia ya por el 2017, cuando fueron las elecciones intermedias, que se llamaba el tercio del poder. Tomando esta idea de los tercios, entonces había sacado un 34, 35% el, el gobierno, entonces estaba Esteban Bullrich, iba, era por ahí la, la cabeza ¿no? en, en las legislativas. Hoy ese tercio pareciera mantenerse porque sacó más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con el poder? No, lo que pasó fue que el peronismo estaba dividido en 2017, uh -huh. igual que en 2015, igual que en 2013. Y el peronismo primero se unió al peronismo y después esa unidad trascendió al peronismo y hay un frente plural del otro lado. El tercio, lo que yo venía diciendo, en realidad te diría en esas notas, pero sin, lo, creo que la primera vez que lo dije fue al lado de Aldo Ferreri, de Zaffaroni y de Dora Barrancos, en diciembre del 2015, apenas asumió Macri, que es mientras la oposición esté fragmentada, Macri va a tener el camino libre. Lo mismo, se volvía a fragmentar, lo que va a decir del tercio es interesante, porque ellos tienen más del 30, Macri tiene más del 30, entonces... O el 30, digamos. Ahora va a bajar un poco, seguramente, sí, sí. En, este, en esta elección. Que es más o menos el número que manejan desde las generales, ¿no? Del y bueno, mira, vos fijate que en, el, en las PASO del 15, Macri personalmente saca el 24 en las PASO. Y cambiemos con Carrió y con Sanz, saca el 30. Uh -huh. Y en las generales saca el 34, Macri. O sea que, digamos, no es tanto lo que se ha modificado del macrismo puro y duro. Por supuesto que estuvo su balotaje. Pero digamos, ese Balotage, que no era macrismo puro y duro, era heterogéneo, siempre que hay una mayoría es heterogénea, claro, sí, por definición. Y lo que pasó en el 17 es que Bullrich la derrota a Cristina en la provincia de Buenos Aires por la decisión del peronismo. ¿no? Igual convengamos que ahí uno tenía a la mejor candidata de un lado y a un candidato te flojo para abajo del otro, ¿no? O sea, la mejor candidata para la minoría más importante que hay en uh -huh. la Argentina, que es el kirchnerismo, que después de esa experiencia, yo creo que la principal conclusión de Cristina y de Alberto Fernández es la misma. Sin el kirchnerismo no se puede derrotar a Macri, con el kirchnerismo solo no alcanza. Uh -huh. O sea, sin Cristina vos no podés derrotar a Macri, con Cristina sola no alcanza, que era lo que mostró esa elección. Eso lo mostró el 17 de una manera bastante dramática. Digamos. Y el 19 también lo demuestra. Y el 19 lo muestra porque la bronca que se fue acumulando contra el gobierno desde, recordemos, digamos, que ya a principios del año pasado empezó el, el cantito en las canchas, uh -huh. ¿no? en, lo, en, en los subtes, en el transporte público, si hizo muy popular, ahí vos tenías la bronca. Lo que no tenías era cómo se canalizaba políticamente esa bronca. La decisión de Cristina Kirchner, el... 18 de mayo, cuando anuncia la fórmula, abre la compuerta para que se canalice acá. Ahora, ¿por qué se canaliza acá? Porque Cristina está, porque Cristina no protagoniza, porque Alberto Fernández logra que venga massa que venga Pino, que venga Vicky Donda. O sea, desborda, no es solo peronismo, es la unidad del peronismo y es más que la unidad del peronismo en el sentido de que... Es... Es más a lo que muchas veces hemos llamado el campo popular, la unidad del campo popular. Digamos, prácticamente la, todos los que están en contra del neoliberalismo en la Argentina están al frente de todos. Un poco esta idea que siempre se repite o que siempre lo repiten los, eh, los espacios peronistas del peronismo afrentista, ¿no? Claro, porque en realidad la frase esa que se aplicó después al kirchnerismo es una frase que el peronismo aplicó sobre sí mismo. ¿no? También que la es... aplicó Menem con la UCD. Bueno, está bien, eso es, eh, eso es el liberalismo, sí, sí, sí, eso es la reconversión de los 90. Pero digamos, ya en realidad el en el eh, 73 es eso, es sin el peronismo no se puede y con el peronismo no alcanza. Uh -huh, uh -huh. eh, Uno de los eh, términos de moda, digamos, cuando en, en, en la conversación política es el, esta idea de la grieta, uh -huh. no, como este, estas dos argentinas irreconciliables. Y por los números, pensando un poco en este balotage y en los números de hoy pareciera que hay un sector no menor de la población que puede saltar de un lado al otro de la grieta sin, sin mayor conflicto. ¿Esa grieta existe como tal o es más una, un divertimento para los círculos politizados? No, hay una frontera política. ¿no? El problema es que esa frontera política vos tenés, digamos, podríamos decir, distintos porcentajes. Según algunos estudios que nosotros hicimos,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 Uh -huh. Esa es la pregunta política Entonces cuando la frontera política se coloca cerca del 50 Es muy peligroso para los procesos populares y para los gobiernos populares Porque vos sacás el 54% en una elección en 2011 Y después perdés por el 51, cuatro años después Lo que se logra construir en 12 años Se, se construye muy despacio siempre Y se destruye a una velocidad descomunal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 En tu último libro, que es el peronismo, planteas una idea que es interesante, que el antiperonismo antecede a la idea de peronismo en sí, que toda esa gente básicamente se termina unificando en el peronismo, la, la, toda esa gente la que marchó el 17 de octubre termina abroclada en el peronismo, un parte en rechazo, como un anti-antiperonismo, ¿no? Es, claro. es un poco esa idea. ¿No es... Eh, por ver, el antiperonismo aparece en el discurso ya con el macrismo en el gobierno no es con eso con lo que hizo Campeña esta idea de los 70 años de Peronia uh -huh. la, la figura de Peronia eh, ¿te parece que ahí caló en algo que finalmente no le dio resultado o que se apoyaba en algo real y que la economía hoy le, este, le dio la espalda y bueno, por eso hoy vuelven esos votos al peronismo o sea, yendo a lo que va a decir el 45, yo efectivamente lo que muestro es que cuando lo obligan a renunciar a Perón, lo meten preso, los obreros, las obreras se desesperan porque tienen una hipótesis que yo creo que era que la historia muestra que era real la hipótesis de los obreros y las obreras, que es que le iban a sacar todos los derechos. Todo lo que habían conseguido bajo el gobierno de Perón se los iban a sacar en un segundo que fue lo que empezaron a hacer el 15 de octubre. O sea, entonces, yo creo que ese es un problema recurrente en la historia del peronismo, que es cuando el peronismo ve o no ve a su otro político. Y yo creo que se perdió de vista, que el, que el peronismo, los peronismos perdieron de vista qué implicaba un gobierno de Macri hasta el 18. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Cuando lo, cuando lo tomaron, nuevamente asumieron qué implica para este país un gobierno como el de Macri, que va a implicar por décadas, digamos, de daño que se ha producido. Este idea del macrismo mismo de se están definiendo los próximos 20 años. Claro. Y bueno, va a haber daños que van a durar muchos años. Mucha gente tiene expectativa de que el día de diciembre ya empieza todo maravilloso y no, el país está devastado. Uh -huh, uh -huh. La sociedad está devastada, hay daño en el tejido social, en la producción económica, entonces... Yo creo que ahí distintas figuras del campo popular tomaron conciencia de que no, no hay margen para primero el movimiento, no, primero la patria. Uh -huh. ¿Siguen existiendo los peronismos o el frente de todo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 Uh -huh, uh -huh. cuál es Uno de los factores que pareciera haber sido el árbitro en los últimos años tiene que ver con la clase media, está esta idea de que De la Rúa cae cuando toca la clase media con el corralito, que cuando de alguna manera la clase media le da la espalda al kirchnerismo cae, ahora pareciera algo, sea algo similar, ¿Cuál, ¿cuál es la relación que, que ves que se articula entre el peronismo y la clase media, y la clase media como si es realmente este árbitro? Claro, pero de alguna manera son situaciones muy disímiles porque de la Rueda se tiró un tiro en el pie, digamos. Rompió una alianza, el vicepresidente había renunciado, lo puso a Domingo Cabal, lo declaró el estado de sitio. Ya había sacado muy pocos votos en las legislativas antes del Corralito. Eh, en el caso del Frente para la Victoria de 2015, o del, del pan-kisnerismo, digamos, de 2015, fue mucho más un error político, táctico, de no entender las dinámicas de la política. Que si vos gobernás y generás procesos redistributivos, todo el mundo empieza a subir. Todos los sectores populares. El que, el que no tenía motito tiene, el que tenía motito se va al autito, el que no tenía casa, casa de chapa, casa de material, lote propio. no Todo el mundo empieza a subir cuando vos cuando se vive lo que se vivió en 2003. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay comida en todas las heladeras. La gente deja de estar preocupada. Bajás el desempleo a los niveles más bajos de, de, del siglo XXI. Y cuando bajás el desempleo ahí, la gente no está preocupada. Vos, vos lo que querés es que la gente te aplauda porque no hay desempleo, porque esto. Y la gente lo que hace en todas las sociedades, no en la Argentina. ¿eh?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 Sí, Entonces sí. tenés que vos tenés que representar a los excluidos, a los trabajadores y a las clases medias. Ese es el frente social. Eso, o sea, en el caso de la clase media también hablas de clases medias como con el peronismo. Y sí, porque son muy heterogéneas. Tenés digamos, en ese 25% que decíamos, digamos de antiperonismo recalcitrante, en ese 25% vos tenés las clases medias más tradicionales, uh -huh. más asentadas, ¿no? un montón de rasgos, digamos, de linaje, de tradiciones, etc. Pero después vos tenés clases medias emergentes, o sea, cualquier trabajador argentino está afiliado al sindicato, apoya al sindicato en la paritaria, se quite colaboración, va a la asamblea, petitorio, marcha, toca el bombo, sale, hace la marcha, cualquier cosa, consigue el aumento en las paritarias, y después va al sindicato y se compra un pasaje en 12 cuotas para ir a las cataratas de Iguazú y cuando llega a las cataratas dice yo soy clase media. Es laburante y es clase media. Anda, a salir vuelta, empezás a preguntarle a los afiliados, a los sindicatos, y la gran mayoría vas a tener una combinación de las dos cosas. Entonces hay que entender que las clases no funcionan como se creía hace 100 años, o como funcionaba hace 100 años. Vos sos una cosa o sos la otra, como si es River Boca. No, no podés ser de River y de Racing. Pero sí podés, ser, podés sentirte parte de la clase trabajadora, y podés sentirte parte de las clases medias. Ahora, son muy heterogéneas, obviamente. Tan, la clase trabajadora también es muy heterogénea y las clases medias también. Uh -huh, uh -huh. Otro de los mitos que eh, hubo, digamos, durante este periodo, una de las ideas fue esta idea de la derecha moderna, la derecha democrática, que ahora, bueno, tenemos, no sé, casos como la doctrina Chocobar. Eh, persecución a este, distintos este, espacios políticos. Y ahora tenemos en la última semana un presidente que se enoja con, eh, su, con los que dejaron de ser votantes y de alguna manera amenaza o eh, otra de las referentes de, de, de, del gobierno, Elisa Carrió, eh, planteando que eh, a los medios que informen mal van a tomar medidas. Eh, ¿Existió alguna vez esa derecha democrática? Existió un proyecto que yo creo que se va a retomar, que es el proyecto de tratar de construir un partido de derecha que gane elecciones. Ese proyecto existió y fue exitoso. Ganó elecciones en la ciudad de Buenos Aires un montón de veces, desde 2000, creo que desde 2007 hasta ahora, siempre. 2005, creo que las legislaturas. 2005, la mira, fíjate. O sea que tenés más de una década de un partido de derecha ganando elecciones en la ciudad de Buenos Aires y con proyección hacia otros lugares, ganando en la provincia de Buenos Aires 2015-2017, ganando en la nación, y ahora eh, lo que vos decís del discurso de Macri del lunes pospaso es impresionante, realmente fue descollante. No tendríamos que pasar por alto lo que sucedió inmediatamente, que es que tanto el poder político como el poder económico le dijeron por ahí no. Y tuvo que retroceder. ¿Por qué? Porque está Macri, pero también hay grupos de poder que incidieron y los reencaminaron. No no es que en una buena dirección, pero le dijeron, no podés incendiar todo y que desaparezca este proyecto. Porque el PRO va a seguir existiendo bajo esta forma o bajo otra. Pero el que crea que ese 25% no va a existir está equivocado. Uh -huh. El Frente de Todos no va a ganar, este, no, no es todos los argentinos, hay muchos argentinos que van a votar otras opciones políticas y, y ese es el desafío del Frente de Todos, construir un proyecto político que interpele incluso a más gente que a la que los vote ahora y le, lo consagre como presidente Alberto Fernández para, en octubre, ¿no? Para terminar, eh, una de las características de esta elección también fue que el macrismo tuvo más oposición por derecha, con figuras como Esper, Gómez, mm. Centurión, Biondini, eh, que el kirchnerismo, que por izquierda quedó prácticamente lo que, lo que es la izquierda más tradicional, el trotskismo. ¿no? Eh, esta derecha, que un poco retomando lo que decías recién de la reconfiguración, ¿cómo.? ¿Te imaginás esa reconfiguración? Eh, en este caso también era eh, la proyección nacional, fue a partir del aparato de un partido tradicional como la Unión Cívica Radical. Pero ¿cómo sería una reconfiguración desde fuera del poder? Yo lo que pasa es que creo que ahí nos lleva a otro plano en el cual no, no vamos a tener tiempo de entrar, pero vale la pena mencionarlo, que es el contexto internacional. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado Estados Unidos gobierna a Donald Trump, no es lo mismo cuando gobierna Obama o Donald Trump en, en ciertas cuestiones que, y dinámicas latinoamericanas. El hecho de que en Brasil esté Bolsonaro y, y en otros países haya gobiernos relativamente parecidos, es realmente un contexto internacional muy grave y muy complejo para el próximo presidente de la Argentina. ¿En qué incide esto? En que yo creo que hoy hay un debate al interior de las derechas mundiales y procesos, digamos,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 Bueno, te agradecemos mucho por haberte acercado aquí a Canal Abierto. Estábamos con Alejandro Grimson, antropólogo, eh, conversando un poco acerca de la coyuntura nacional.